¿Cómo están? Sean bienvenidos todos una vez más al canal de Amenofis. Mi nombre es Cristian Marino, soy investigador y científico y hoy vamos a hablar un poco acerca de la energía escalar, la energía fría, la energía radiante, la energía de Nikola Tesla, cómo crearla, cómo producirla y cómo beneficiarnos con ella. Bueno, eh, para los que están viendo este video por primera vez, informarles que en este canal se descubrió la energía fría, hemos descubierto el método bastante sencillo para producirla y hemos esclarecido un poco la ciencia que yace detrás de esta ciencia. Hoy vamos a aclarar ciertos aspectos, eh, detalles para las personas que están armando el equipo de ondas escalares y se están topando con ciertos problemas. A la hora de ensamblar las partes, problemas como componentes que se queman, eh, chispas pequeñas, pocas corrientes y esas cosas. Vamos a ir un poco a la historia de la energía fría, cómo fue su comienzo para poder esclarecer un poco, eh, digamos, dónde nace esta energía entre los seres humanos. El descubrimiento de la energía fría fue realizado por Nikola Tesla y luego por el ingeniero y médico Ball. Estas dos personas, una en Estados Unidos, Tesla en Estados Unidos y Ball en Francia, descubrieron un método para producir energía fría. Ellos todavía no sabían que estaban trabajando seriamente con un tipo de energía que las propiedades son contrarias a la energía que nosotros tenemos en el tomacorriente de nuestro hogar. Estas corrientes eh, luego se describen en la literatura científica como corrientes parásitas, corrientes de autoinducción, bueno, pero no logran esclarecer eh, bien cuál es el origen de esta energía. Hoy tenemos el origen de esta energía hemos ampliado esta rama científica hemos esclarecido ciertos factores de esta energía para poder utilizarla con seguridad la energía radiante por un lado fue descubierta por nikola tesla a través de producir corrientes de arco o de chispa y a través de una bobina ingresarla al cuerpo darson Ball, por su lado en francia descubrió lo mismo, solo que ambos tenían una pequeña diferencia en el equipo. Tesla trabajaba con un solo capacitor, mientras que Darsumbal trabajaba con dos. Darsumbal fue una persona muy importante en el descubrimiento de esta energía, ya que las corrientes de Tesla se tenían que pasar de una bobina a la otra para separar el producto peligroso de la corriente de alta tensión y dejar solamente la energía radiante. Mientras que Darson Ball al colocar dos capacitores directamente logró hacer que nos pudiéramos conectar a la bobina sin tener que pasar de una bobina a la otra para producir una inducción y dejar los electrones de lado. El equipo de ball es el equipo que hoy está eh, en la mira. 2019 estamos a un paso de abrirnos camino en una ciencia, la ciencia de la éter, una ciencia perdida, una ciencia vituperada, una ciencia que se ha aplastado, se ha sepultado, se ha escondido, pero que hoy se ha abierto y nos viene a regalar esta energía. Bueno. En este momento eh, vamos a hablar un poquito del equipo de ondas escalares Darsonval, El equipo de ondas que trabaja con dos capacitores, una bobina y otra bobina más, la bobina Odin Bien, eh, para todas las personas que están haciendo el equipo o las que quieren empezar a hacer el equipo les voy a pasar eh, una especie de receta para que puedan saber ¿Qué es lo que tienen que comprar y no lidiar, ni fastidiarse, ni andar gastando dinero de más? Primero que nada, necesitamos una fuente de alta tensión. Esta la vamos a realizar con un flyback. Un flyback de televisor. Entonces, lo que tenemos que comprar es un flyback de televisor. ¿Cómo se compra un flyback? Es muy fácil. Vas a la tienda y le decís... Véndame un flyback de televisor La persona te va a mirar y te va a decir Deme el modelo del flyback Entonces ahí vos le decís que querés un flyback de televisor Para hacer una bobina de Tesla Que no te importa el modelo Pero que lo que sí te importa Es que sea el más grande Por lo tanto querés un flyback de 29 pulgadas entonces le decís, déme un flyback de 29 pulgadas, no importa el modelo, lo quiero usar para hacer una bobina de Tesla. ¿Bobina de Tesla? Ellos ya conocen qué es eso y te van a decir, ah, perfecto. Van a estirar la mano o a lo sumo te van a preguntar, ¿de televisor o de monitor? De televisor, 29 pulgadas, televisor, dame cualquiera. Entonces el tipo va a estirar la mano y te va a dar esto. ¿Mm? Esto que ves acá es un flyback de televisor, 29 pulgadas, el cual tiene patitas acá abajo, tiene un cable gordo, el cual termina en un chupón, un chupete, que es este, y luego tiene estos dos cables, uno negro y uno rojo. Estos dos cables los vamos a cortar porque no los vamos a usar solo vamos a usar el cable grueso que tiene el chupón. Acá vamos a tener el positivo de la alta tensión y por una de estas patitas nos va a salir el negativo. ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta cuál es el negativo? Cuando nosotros hagamos funcionar este flyback a través de una bobina que vamos a poner en el núcleo, simplemente 8 vueltas de cable en el núcleo, una vez que lo hagamos funcionar, Vamos a acercar este chupete a las patitas y se va a formar un arco exactamente a una patita. Esa patita es el negativo. Entonces, bueno, una vez que tenemos este aparato, lo que vamos a hacer es comprar un transistor, que puede ser varios, pueden ser varios. Un transistor que a mí me ha estado funcionando muy bien es uno que se llama... IRF540, así que podés comprar ese y ya sabés que te va a funcionar bien. El transistor IRF540 es de la familia de los MOSFET y digamos hay transistores canal N y transistores canal P. En este caso, el IRF540 es un transistor canal N, entonces al señor de la tienda le vas a decir véndame un transistor MOSFET canal N IRF540 el transistor IRF540 es digamos, es un transistor que trabaja con poco voltaje y mucho amperaje el voltaje es de 100 voltios si nosotros queremos más potencia Vamos a pedir uno igual, pero de 200 voltios o de 300 voltios y así hasta 900 voltios. Le podemos decir también al señor, señor véndame un transistor MOSFET canal N de 900 voltios y te va a dar la misma pieza, pero de 900 voltios. La pieza va conectada exactamente igual, ya vamos a ver de qué manera se conecta, y luego le vamos a pedir una resistencia de 150 ohm por un cuarto de watt. Estas tres cosas, la resistencia, el transistor y el flyback, van unidas entre sí para lograr que por este chupón salga alta tensión. Son como 15.000 voltios. Esta corriente es muy peligrosa, no se puede manipular con la mano. Hay que armar el equipo y luego prenderlo. No se puede andar poniendo y sacando mientras que está prendido el equipo. Pero con esto vamos a lograr eh, la chispa más o menos de 15.000 voltios, 20.000 voltios. Y bueno, ¿en dónde lo vamos a conectar? Lo podemos conectar en una batería. Una batería pequeña, más o menos así, 12 voltios. Esta es de 12 voltios. Bien. Esta batería no tiene tanto amperaje, por lo tanto va a funcionar bien. Pero si no queremos comprar una batería, podemos comprar una fuente. Esta fuente es de 12 voltios por 5 amperes. Ahí dice 12 voltios 5 amperes. Bien, puede ser de 5 amperes, puede ser de 6 amperes, 7, 8, 9, pero conviene que sea eh, de 5 amperes, o quizás de 4, o quizás de 3, o quizás de 2. Estos equipos se hacen funcionar hasta con 1 amper y medio, así que no hay problema. Bueno, también podés comprar un transformador. Si vivís en Estados Unidos va a ser de 110, y si vivís en otro lado de 220. Los transformadores reducen los 110 o los 220 a 12 voltios. Entonces podés comprar un transformador de 220 a 12 por un amper y medio, por 2 amperes, por 3 amperes. Eso lo vas a ver vos o lo que tengan en la tienda. Con eso ya tenemos el conjunto de piezas para sacar energía de la red, bajarla a 12 voltios, alimentar el flyback y lograr alta tensión. Bueno, una vez que tengamos alta tensión, nosotros vamos a buscar hacer una chispa entre este y este, o sea, entre el positivo y el negativo. Esta chispa lo que va a hacer es juntar toda la corriente en una bola que luego esa bola se va a abrir en dos y va a ir justamente a parar adentro de los dos capacitores. Un, un pedazo de la chispa va a entrar en este capacitor, el otro pedazo de la chispa va a entrar en este capacitor y van a salir por los papeles de aluminio que están acá. Los electrones se van a quedar acá adentro y lo que va a pasar para afuera es las partículas virtuales de la éter o la energía fría. Estas dos partes se unen con una bobina. Esta bobina es de calibre más o menos 3 milímetros, puede ser 4, puede ser 5. Las vueltas son entre 15 y 20 vueltas. Es la bobina que vemos acá, esta que está acá atrás. Una vez que tenemos este equipito funcionando, nosotros en esta bobina que está acá atrás, vamos a conectar otra bobina. Esta bobina ya no es del tipo cilíndrico, sino que es del tipo plano. Se llama bobina panqueque. La bobina panqueque es una bobina que se realiza como una espiral. Acá tenemos una espiral, pero no es exactamente la que te estoy hablando. De la que estamos hablando ahora es una espiral hecha con cable, donde cada vuelta está pegada a la otra. O sea, una espiral plana de cable con una vuelta pegada a la otra. Una vez que tengamos esta bobina espiral más o menos de 30 vueltas, en realidad bueno son 28 vueltas, una vez que tengamos esta bobina de 28 vueltas la vamos a conectar a la bobina esta blanca que está acá atrás que es la que va unida a los capacitores y esta bobina plana una vez que esté conectada del equipo andando la vamos a poner en la silla y nos vamos a sentar encima. Todo nuestro cuerpo se va a llenar de energía. Este es el tratamiento de alta frecuencia llamado tratamiento de alta frecuencia. Los capacitores se componen de una botella de cerveza pequeña o puede ser más grande hasta de litro, la cual la vamos a llenar con agua con sal, le vamos a colocar una varilla que puede ser de acero inoxidable o de cobre. En este caso yo le puse un cable de cobre, el cual lo he pelado. ¿Mm? Adentro está pelado. Y he forrado la parte exterior con aluminio, la cual tiene el otro cable. Entonces tenemos un cable por acá, un cable por acá. Esta botella mide un nanofaradio coma dos. Esto que estás viendo acá es un colador de fideos, el cual ha sido bobinado con 18 vueltas de cable de un milímetro y conectado a la bobina Darson Ball. Este casco nosotros nos lo colocamos en la cabeza y lo que hace es reestructurar los campos magnéticos del cerebro y hacernos llegar la energía a través de la cabeza. Este casco genera energía fría la energía fría genera diatermia. La diatermia es el calentamiento profundo de los tejidos y el calentamiento profundo de los tejidos deshace tumores. Por lo tanto, si conoces a alguna persona que tenga un tumor en el cerebro, con esto se puede curar. Esta máquina cura muchas enfermedades, muchas podríamos decir casi todas. La energía blanca, la energía Tesla, la energía Darsenbal, la energía fría, vivifica tanto el cuerpo que hace que el organismo se pueda defender automáticamente de cualquier cosa, se regenere, y bueno, desaparezca la enfermedad, los tumores se desaparezcan y la persona comience a vivir de nuevo. Es así que personas como Tesla de ser ingenieros de alta frecuencia, pasaron a ser de un día para el otro doctores. Personas que tengan artrosis, artritis, gota, lupus, reuma, diabetes, van a encontrar la curación muy rápidamente con estos equipos. Otras enfermedades como el SIDA, el cáncer, quizás lleven más sesiones, pero también van a encontrar una mejor calidad de vida a través de estos equipos esto que te muestro acá sería el dispositivo terminado donde podemos ver el flyback el transistor y la resistencia la resistencia está en la pata izquierda del transistor IRF540 como verás acá hay más vueltas que lo que te acabo de decir en realidad van 8 vueltas, con un punto medio, ahí está el punto medio, donde de este lado te tienen que quedar 4 y de este lado te tienen que quedar 4. La bobina esta es toda en un mismo sentido, puede ser horario, puede ser antihorario, va a funcionar de las dos maneras, positivo y negativo yo lo encontré en esta patita. Este flyback lo saqué de un televisor y se llama F-105-01B-6 Pero no importa, puede ser cualquier flyback Acá tenemos el cable, este cable va al punto medio este lo vamos a conectar al positivo y este otro cable va a la patita de la derecha del transistor y lo vamos a conectar al negativo. Positivo, negativo, 12 voltios. Positivo, negativo, 15.000 voltios. Estamos viendo el transistor IRF540. Estamos viendo la bobina del flyback, que son 8 vueltas con un punto medio. La cual, la parte de arriba va a ir a la resistencia de 150 ohm. 150 ohm. La pata del medio va a ir al positivo de los 12 voltios y la pata de abajo va a ir al medio del transistor la pata de la derecha del transistor va a ir al negativo de los 12 voltios una vez que nosotros conectemos esto a 12 voltios el flyback nos va a entregar la chispa de 15.000 voltios ahí vamos a poner dos alambres dos varillas que pueden ser de acero inoxidable o varillas de soldar TIG que son de Wolframio Tungusteno, son las mejores para hacer este tipo de salto de chispas. Luego, una botella de cerveza, otra botella de cerveza, la cual va a ingresar por el pico, y este es el aluminio que está forrada la botella. Los dos aluminios se unen con una bobina de 15 a 20 vueltas calibre 3, 4, 5, las cuales también en los dos extremos vamos a conectar la espiral en la cual nos vamos a sentar, o la espiral del casco el cual nos vamos a poner en la cabeza las sesiones duran 16 minutos cada una la podemos hacer tres veces por día más de eso es lo mismo y menos de eso es insuficiente agradezco tu tiempo ojalá te haya gustado este video en la cabecera de este video te voy a dejar dos grupos para que puedas entrar son grupos de whatsapp donde te voy a guiar para la construcción del equipo y sus variantes, los problemas y esas cosas hice dos grupos porque por ahí se llena el primero y bueno, si se llenó el primero probá con el segundo yo te voy a estar guiando en los dos grupos recordá, esto que viste acá se llama disipador de aluminio es muy importante porque si vos no usás un disipador de aluminio para apoyar el transistor el transistor va a tomar tanta temperatura que se va a quemar por lo tanto, sí o sí, necesitamos un disipador, que es una chapa de aluminio, la podés sacar de una plaqueta, la podés comprar o la podés fabricar con tus propias manos. Así que bueno, me despido, hasta el próximo video y muchas gracias.